Bueno, vamos a empezar entonces. Tenemos ¿Qué tenemos primero? A ver, manden, manden lo que tengan. Nosotros inmediatamente nos enganchamos sí con la información. Aquí lo que cuenta es la... Ah, esto primero. Este. Días para el Mundial. ¿Qué no. falta para el Mundial? A, a ver, ver, a ver, a ver, a ver. Atención. ¿Cuántos días? 41 días. Claro, ya está. Ya, ya lo está. Tenemos, sí, un mes y un poquito. Sí, un mes y un poquito. Ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, el Mundial de Qatar. ¿Qué se viene con todo? Sí, vamos a estar obviamente nosotros aquí. Haciendo la cobertura, mostrando los goles, haciendo comentarios, etc. Lamentablemente no, no tenemos la posibilidad de transmitir los partidos como nos hubiera gustado, pero a falta de pan. Bueno, por supuesto, vamos a estar actualizando porque los partidos estarán... Muchos van a comenzar muy temprano por el uso horario, obviamente, de Qatar. Así, así es. que nosotros vamos a ir actualizando. Sin duda. Eh, Haciendo barra por los equipos sudamericanos Sobre en primera todo. instancia y después, bueno tanto gringo como yo, a, a la Argentina, ¿le vamos, ¿no? Exactamente, así hemos quedado. Vamos entonces, tenemos los partidos, la fecha 21 es la que se ha disputado entre el viernes pasado, ¿sí? los bolivaristas quieren olvidarse de ese día y quieren sacarse el clavo este miércoles enfrentando al Tigre. Bueno, vamos a ver entonces, no sé si tenemos ese, ese primer partido, sí este es justamente el juego del viernes en el que Bolívar no pudo contra Palmaflor. ¿sí? Jugaron en el estadio de Quillacoyo, recientemente inaugurado estadio de Quillacoyo y allí hicieron tablas, ¿sí? terminaron en tablas Palmaflor, el equipo local y el Bolívar. Bueno, Bolívar siempre con expectativa no es un equipo que suele llevar gente y esta vez no fue la diferencia, los dos eh, las dos tribunas de, del estadio de Quillacoyo tuvieron uno más público, sí, no, no estuvieron repletas ni mucho menos, pero bueno, ahí estuvo. Sí, aquí tenemos algunas incidencias de este, de este partido, no, no pude verlo, ¿tú lo viste? No, no el viernes por la tarde no tampoco pude, pude ver los partidos, pero eh, bueno, uno a uno acabó, ¿no? exacto Exactamente, uno a uno fue, y bueno ahí tenemos algunas de las de las opciones de... ¿Qué pasó aquí? Uh... Se ¿Sí fue. No. Sí, en nomás Entiendo que fue Bolívar no el que se puso en ventaja. ¿Cómo fue la cosa? ¿Se acuerdan ustedes? Bien nuestra parte. Lo que pasa es que aquí no hay bolivaristas, ¿no? No, el Nico, seguro. Él ¿Sí? y estaba de cumpleaños. Mira, mira, mira. Eso. Mira esa tapada. Bueno, ahí salvó, salvó las papas el, el Bolívar, ¿sí? Este me imagino es el primer tiempo, ¿sí? Un partido con... Uy, con pocas eh, posibilidades de... del equipo local, ¿no es cierto? Esas apenas un par, este es el gol, este es un golazo, mira ¿no? qué bonito. Ah, no, no es este. Muy parecido, te cuento, muy parecido. Ahorita lo vas a ver. Corre por la... por la banda. Y se la clava, se la manda a guardar a al... uh, Bueno, esa no. Tuvieron varias opciones. Sí, sí pero mira cómo las, las desperdicen, ¿no? Ahorita vas a ver el gol, que parecido que es justamente al, al que veíamos hace un ratito, ¿sí? Ahí está, entonces, el, es el jugador. El Bolívar es el que se pone en ventaja, evidentemente, a través de Patricio, el Pato Rodríguez, ¿sí? Ahorita van a ver ustedes la, la acción. Ahí tenemos otra más Exactamente Así es, exactamente, en el minuto 44 Exactamente, al final, final prácticamente del partido Es el famoso autopase que se hace el patito, ¿no? Mira, mira, mira el autopase que se hace Y pum, se la cruza al arquero, ¿sí? Claro, mareo a todos Qué buena jugada, ¿no? del pato Rodríguez, ¿sí? Él mismo se hizo el autopase Sorprendió a todos, ¿no? Con su velocidad, obviamente, es un tipo hábil con la pelota Y ahí se la cruzó al arquero, ¿sí? Es la misma, están repitiendo, mira. No, este es. Ahí va, ahí viene. Miren, autopase entre los dos jugadores. Qué bien definido, qué golazo. ¿sí? Bien, de esta manera entonces Bolívar se ponía en ventaja, ponía las cosas en su lugar. Los bolivaristas suponían que con esto ya el equipo otra vez se metía de lleno a la discusión por el título. ¿sí? Ahí está. Mira que no había bolivaristas en, en Quillacoyo, ¿cómo que no? no? Mira. Ahí estaba. mira, es, es tremenda la cantidad de... Sí, la la facción... vez que juega Bolívar siempre llena sí. una tribuna. La facción sí, radical estaba ahí presente, ¿sí? Esto sigue siendo todavía primer tiempo. Vamos a decirles que el, el empate, el empate, si quieren adelanten un poco las imágenes, si no esto va a terminar demasiado largo, el empate llegó casi al final del partido, ¿sí? En el minuto 83, a falta de 7 y los descuentos, y fue a través de penal, ¿sí? Fue a través de un penal. Esta es una de, de Palmaflor, esto ya es segundo tiempo, ¿no? Sí. Sí. Ya cambiaron de, de arco. Van a ver ustedes enseguidita nomás. Ahí que se salva el Club Bolívar, asediaba el equipo de Palmaflor Y aquí está. Esta es la jugada que incluso ameritó que el, que el juez vaya al bar, ¿no es cierto?, con la presión de los bolívaristas que querían que no, que no cobre, la cobró. ¿verdad? Ahí echó, entiendo que es al, al médico del Club Bolívar ¿sí? Termina echándolo al médico Que fue el que hizo el reclamo más, más fuerte ¿sí? Y bueno, finalmente eh, fue, a, fue a corroborar en el, en el bar Y allí una vez más se eh, ratificó esta decisión Ivo Méndez entiendo que es el árbitro El que decide finalmente el cobro Ahí está, mira Polémico, ¿no? Sí, es medio dudoso Bastante, bastante, bueno, ahí está Ahí va y el señor árbitro y dice penal, penal, penal ¿Sí? No va más Minuto 83 justamente Exactamente, 83 Ya se acercaba al final del partido Y de esta manera ¿Sí? De esta manera El equipo de Quillacollo Que se hace fuerte en su cancha Terrazas fue el autor del gol ¿Sí? Eh, pues termina empatando 1 ¿Sí? Bolívar intentó al final Pero no le dio el tiempo, ¿no es cierto? Y se tuvo que venir ...con ese resultado... ...vamos al siguiente partido por favor... ...esto ya se disputó el sábado... ...este fue el único partido del viernes... ...el de Palmaflor y Bolívar... sí ...empate 1-1... ...vamos al siguiente partido... ...esto ya sucedió el sábado... ...el sábado que se enfrentaron... ...Real Santa Cruz y Nacional Potosí... ...el equipo potosino que viene haciendo un muy buen campeonato... ...se suponía que iba a ir a, a darle batalla... ...al equipo realista... sí eh, ...pues... Eh, ...te voy a contar que... ...no fue fácil... sí en, partido se le puso complicado al equipo potosino que solamente, insisto, esperaba tener un, un duelo un poco más tranquilo, la cuenta la abrió el equipo local ¿sí? el equipo de Real Santa Cruz a los 22 minutos del primer tiempo ¿sí? Romero fue el autor del gol seguido vamos a, vamos a ver ese momento ¿sí? aquí tenemos algunas de las situaciones que, que tuvo el equipo aquí está, ¿ve? aquí se entrega la pelota al arquero Situación que no es aprovechada, ¿sí? Hay licio, entiendo que es el que desperdicia la, la opción, ¿sí? Este es de Nacional Potosí. Otra opción para el cuadro potosino, ¿sí? Y vean ustedes. Ya había, creo, fuera de juego, ¿sí? Y nos imaginamos que esta es el, la gestación del, del gol, ¿sí? La y, apertura del marcador, ahí viene, sí, mira, ahí, ahí, va, ahí va. va, ahí viene Una buena ahí jugada, va. ¿no? Muy, muy buena jugada, una sucesión de toques que termina con Romero Que marca el gol a los 22, 22, sí y me, están soplando, me están dando letra, Real Santa Cruz que está en su pelea por el descenso, ¿no? Le viene muy bien este, este resultado al equipo realista. Pero bueno, antes de la alegría de Real Santa Cruz eh, vino un momento complicado, que fue justamente ya en el segundo tiempo, cuando el equipo potosino emparejó el partido. ¿sí? Van, a, van a ver ustedes enseguidita nomás ya esa, esa incidencia del juego. Vamos a ver si podemos... Eh... Pero el, en el minuto 54 del partido eh, tuvo una expulsión. Re, eh, Nacional Potosí, expulsión de Valdivia Scarrum, exactamente. Una, una fecha con muchas expulsiones, ¿no? Ajá. Esta ha tenido muchas, casi todos los partidos han tenido, por lo menos una expulsión. Correcto, estas ya son incidencias de, ah no sigue siendo todavía primer tiempo. Podemos adelantar un poquito, ¿no? Se nos ha ido a muy largo el resumen, sí, un poquito más, más adelante. Seguimos en el primer tiempo, aquí que se se pedía penal, ¿no? Infracción. Ahí el equipo potosino reclamaba penal. Creo que es en la, sobre la línea, ¿no? ¿O dónde ves tú que es la falta? Uy, sí. Qué complicado. Este es el, eh, el gol de Licio, ¿sí? Este es el 2 a 1. Nos comimos el 1. El, el ¿sí? Ah, el 1, sí, porque fue en el Creo minuto sí. 56 el gol de Mancilla de, eh, de Nacional Potosí. Sí, no es Real, Potosí, no pues es Real Potosí. Potosí, en el sello es Nacional Potosí y eh, Real Santa Cruz Licio en el minuto 63. Exactamente. No vimos el gol potosino por algún motivo, ¿sí? se, nos, se nos saltó. Pero bueno, el hecho concreto, sí. El hecho concreto, reiteramos, es que eh, Real Santa Cruz le ganó 2 a 1 a Nacional Potosí. Sí, de esa manera toma un poquito de oxígeno en esa su pelea para permanecer en la categoría. Vamos al siguiente partido por favor. Vamos mismo a ahí, gringo o no. Eh, a este sí, partir. pues no queda más remedio. Pues nuestro deber es la información, aunque nos duela, ¿no es cierto? Tenemos que ir. Esto fue Villa Ingenio, una fiesta tremenda la que se vivió allá en el estadio Alteño, sí con una presencia extraordinaria de gente. Ahí todavía no estaba tan lleno el estadio. Es curioso, che, cómo se va llenando el estadio a medida que van jugando, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, yo no sé. Yo personalmente me siento incómodo cuando voy al partido ya comenzado. no claro. Es como cuando vas a la película, ¿no? Y, claro, y ya, ya la agarras empezada, ¿no? Pues tienes que estar desde el inicio, desde que apagan la luz. Bueno, así empezaba el, el escenario de Villa Ingenio. Van a ver ustedes a, al final del partido, eh, estaba pues repletito, ¿sí? Muy, mucha gente. All right Ready recibiendo la visita del Club Strong, es un partido de, de campeonato, un partido importante en el que se jugaban posiblemente eh, buenas chances de, de, de ver quién va finalmente a meterse en la discusión por el eh, campeonato, ¿sí? Ahí está, esa una opción que tenía el equipo de Strongest, que jugó con ese, con ese camiseta color Bordeaux, ¿no? que es en homenaje a La Paz, ¿no? es el color de la, de la bandera de, ah, de La Paz, ¿no? es el pues, rojo punzó que dicen otros, ¿no es cierto? Ahí está. Eh, Always, que se pone tempranito en ventaja, van a ver enseguida nomás la, la chance del equipo albirrojo, van a ver enseguida, es, entiendo que es a la salida de un tiro de esquina, que es un casi un gol olímpico, no sé si viste la jugada, casi casi no. gol olímpico, ¿Sí? y ahí termina justamente eh, concretando. Este es un gol que no convalida el árbitro, ¿sí? a pesar de que se alegraron los, los hinchas del West fue no fue gol, ¿sí? no se dio por válido. Y eh, es a la salida de un tiro de esquina que se produce el, el gol. ¿sí? ¿El gol olímpico es cuando nadie ¿El el corner, toca? Del córner va directo al arco, ¿no? ah. entra al arco. ¿no? Cuando haces gol desde el, desde el punto del córner, ¿no? del tiro de esquina. ¿sí? ahí está, mira ahí está el árbitro, no pasa nada, ¿sí? no, no se convalida el gol, seguía todo 0 a 0, el, van, van a ver enseguidita nomás, ahí enseguida se viene la jugada que fue tempranito, a los 10 minutos del primer tiempo, 10 minutos del primer tiempo a la salida de un tiro de esquina, Seguida, vamos a ver la, la, la acción, ¿Sí? ahí viene, miren ustedes por favor fíjense qué ejecución, el arquero tiene que hacer el esfuerzo de salvarla y claro en bar estaba ahí frente al... Arquero Vizcarra y lo fusila, pues, ¿no? Claro, convierte, convierte el tanto. Mira, ahí está, justamente. No sé si fue el Conejo quien ejecutó el tiro libre de esquina, que fue muy bien pateado, claro, ¿sí? no Muy cerrado. al arquero. Lo, lo, lo tuvo a mal al arquero, que dio el rebato y, bueno, pues ahí en un va aprovechó. A los 10 minutos, entonces, Always se ponía en ventaja, ¿sí? Tuvieron que pasar eh, el Conejo, sí, me confirman acá el Conejo el que pateó el córner, ¿sí? Esta es una opción del tigre, bueno, tuvo varias el tigre, varias opciones desperdiciadas una tras otra, hasta que al minuto 31 del primer tiempo, enseguida vamos a ver la, la jugada, ¿sí? Van a ver enseguida, es que el tigre logra el empate, ¿sí? Aquí me están, me están pasando letra, ¿no? Son pues stronguistas los que me dan letra. Me dicen, ah. muy bien el tigre encontró el equipo, no sé qué <risa> cosas, ¿no? me quieren deprimir, pero no lo van a lograr. No. no, igual vamos a seguir en la lucha, van a ver ustedes. Aquí una más de Allways, cuando estaba todavía ganando 1 a 0, ¿sí? de larga distancia. Una posibilidad que exploró el equipo de Allways Ready. ¿sí? Aquí está, este es otra, esta ya es para el Tigre. sí Vamos a ver cómo deriva, en qué deriva. ¿sí? Fuera. A ver si podemos avanzar hasta los goles. Aquí tenemos este disparo. Fuera también. No jugó... El a Saucedo, en el Tigre. sí Sintieron un poco la, la ausencia, dicen los que, los que saben. Mira cómo esa desinteligencia en la saga de Allways, ¿no es cierto?, deriva en penal. Este Bien. es el penal. Pero fíjate qué error de los dos defensores ahí que se chacrean. Sería bueno volver incluso un poquito más atrás. Cómo no pueden reventar esa pelota, tirarla a un costado, tirarla al, es, al tiro de esquina pero, o al saque de esquina. Pero fíjate, se la entregan al, al Tigre, ¿sí? el Tigre se interna en el área y le hacen penal. Ahí está. Y este señor es eh, eh, Ortega ¿sí? que convierte, que cambia como dicen muchos, penal por gol y pone las cosas uno a uno minuto 31 del primer tiempo y el Tigre se ponía para par con el Orbez Rey ¿sí? así terminaba el primer tiempo tal cual, a tal cual terminó el primer tiempo eh, el eh, es un jugador colombiano este, este Mijael Ortega ¿no? que está allí en el, en el Tigre, ¿sí? vean, vean la barra del Tigre que llenó las instalaciones de Villa Ingenio. Esto todavía es en el primer tiempo. El Tigre y una, una otra chance. ven ustedes, muy buena internada. Y ahí salva en un bar. ¿sí? Bien. Vamos al. La... Seguimos todavía en el primer tiempo. ¿sí? Otra más para el Tigre. Una buena combinación. Mira, mira cómo está. Ahí el arquero salva con la pierna. ¿sí? Providencial salvada del arquero de Robert sí Ahí está. Dos veces. Sí, claro. asedio estronguista sobre el final del, del primer tiempo. Aquí tenemos una más. Ahí va. Nada, sí. Fuera. Vamos al segundo tiempo. Ahí termina la, la primera parte. El segundo tiempo que, eh, pues, eh, tempranito diríamos, ¿no es cierto?, al amanecer del partido, ocho minutos del segundo tiempo, eh, va a ponerlo al tigre en ventaja. Van a ver ustedes enseguida nomás la jugada. Aquí es otra chance. Este es Riquel, me entiendo el que patea desviado. ¿sí? Tenía buena posibilidad porque estaba casi frente al arquero, pero la tiró desviada. ¿sí? Aquí tenemos a, al tigre saliendo del fondo. Vamos a ver si, si esta es la, la génesis del, del gol. Aquí viene, aquí está. Vean ustedes. Este es Chura, ¿no? Miren ustedes. Qué golazo, ¿sí? muy parecido al, de, al, que, al que hizo Pato, ¿no? sin, sin, esa, sin ese engaño de, de pasar la pelota entre los dos, ¿no es cierto?, de hacerse el autopase, pero bastante parecida, se perfiló por la punta izquierda y Chura, ¿no es cierto?, que está para muchos recuperando su nivel, ¿no es cierto? El nivel que tuvo hace un tiempo, pues eh, vuelve al gol. ¿sí? Esa es una, una buena noticia para los hinchas del Tigre, esta, esta figura que nosotros la pensamos también por supuesto para la selección. Ahí está Chura cruzándosela al arquero que ve cómo su valla cae batida por segunda vez. Esto fue a los 8 minutos del segundo tiempo, 53 del partido, Chura eh, convertía el gol. Y nos vamos a ir ya al final, por favor, si tenemos la posibilidad de adelantar el material, si no vamos a ver todo el resumen. Eh, ya en los descuentos, ¿sí? en los descuentos solamente para decorar, decorar un poquito el marcador, el Tigre puso el tercero. ¿sí? Fue obra de eh, Sotomayor. Sotomayor, que reitero, en el minuto 94, el 4 de descuento, logra convertir la tercera cifra para decretar ese 3 a 1 ya eh, pues eh, imposible de remontar eh, para el sí, el Orwell perdió otra vez en, en su cancha en su reducto un reducto que era durante mucho tiempo pues un bastión inexpugnable como dicen ¿no? Sí. No, nadie le ganaba al Orwell pues bien ahora pues, de pronto se ha hecho una costumbre Aurora le ganó ¿no? un resultado muy sorpresivo y ahora bueno fue el turno del Tigre ahí tenemos esa combinación ah, nuevamente un error de la defensa sí y ahí está Sotomayor anotando el, el gol, ¿sí? el 3 a 1 definitivo. Vamos a ir al siguiente partido, por favor, rapidito. Nos vamos a meter a contarles qué sucedió el domingo. ¿sí? El domingo estamos hablando del partido que se disputó en Cochabamba. La Universidad de Vinto recibía la visita de los chapacos de Real Tomayapo. ¿sí? Aquí tenemos justamente los, las primeras incidencias de ese juego que se disputó allá en Cochabamba. Sí, van a ver enseguidita nomás el que abre el, el marcador es el equipo Chapaco. La visita. Exactamente. Rioja va a ser el autor del gol a los 31 minutos. Van a ver enseguidita nomás la, la apertura del marcador. Eh, pues eh, Universitario que está también muy comprometido con el tema del descenso directo o indirecto. Allí donde se están viendo las caras universitario de Sucre. El propio Real Santa Cruz, ¿no es cierto? Son varios equipos que están ahora mismo con el problema del descenso. Así que, bueno, Universitario aspiraba a quedarse con los tres puntos y de esa manera salir un poquito adelante, ¿no? Escapar de esa incómoda situación. Pero, bueno, se encontró con el equipo Chapaco que vino, llegó inspirado, ¿sí? Viene de algunos buenos rendimientos y sorprendió abriendo la cuenta, ¿sí? Todavía no tenemos la, la acción. Vamos a ver si... Si se resuelve ahora mismo, no todavía. Ahí estaba. Claro, cuando uno ve el resumen, dice, qué partido, ¿no? Tantas oportunidades de gol, pero claro, este es el resumen de, de 45 minutos, ¿no? Entonces ya te podrás imaginar que claro. no, fue, no fue nada extraordinario el asunto. Ahí está, miras a media vuelta. Cerquita, cerquita de abrirse el marcador. Seguía 0 a 0 hasta acá, ¿no? No hemos tenido sí, ninguna... todavía no. Ahí el arquero, muy bien. sí y reiteramos hasta que en el minuto 31 minuto 31 el equipo Chapaco abre el marcador. Mira hasta dónde la mandaron. Tremendo. A ver, veamos. Ahí estuvo. Ahí estuvo un descuido defensivo, ¿sí? Y toma ya que se pone en ventaja. Se enoja el arquero, protesta contra sus defensores, pero bueno, de nada sirve. La U de Vinto tuvo muchas más opciones en el primer tiempo de claramente, concretar el gol. Claramente, pero hay un cabezazo, fíjate, se duerme el marcador, va a querer marcar un cabezazo con la pierna, difícil. Pero vean ustedes, eh, hubo dos momentos ¿no? en este partido, a los 34 lo expulsan a Laredo, de la, de la, del equipo local, que se suponía que esto ya iba a inclinar la balanza a favor del equipo Chapaco, imagínate, ganando 1 a 0 con un hombre más. Se venía la noche para la, la U de vinto pero fíjense ustedes que cinco minutos después de la expulsión de Laredo, llega el empate, ¿sí? Va a marcar el 1-1. Enseguidita nomás van a ver ustedes. Ahí está. Ahí está. Sí? El gol de Soreta. Soreta, a los 39 del... Eh primer tiempo, ¿sí? Ponía cifras definitivas al partido, ¿sí? Porque así terminó este partido entre Udevinto 1 y Real Tomayapo 1. seguimos avanzando, vámonos a Santa Cruz, por favor, el partido de ayer, ¿sí? Partido de ayer, van a ver ustedes enseguidita nomás en acción, ahí cómo se salvó. Este es el inicio del juego entre Royal Party, otro que está ahí nomás, ahí nomás, cerquita del, del descenso y que le viene muy bien cualquier suma de puntos, ahí fíjate la primera opción que pega en el palo, ¿sí? Ante la mirada del arquero de universitario, fíjate, ahí se salvo eso es un poco de, de fortuna no bueno, la primera chance fue para Pari que eh, pues eh, marcó eh, para empatar, fíjate que abrió la cuenta universitaria, ¿sí? el equipo de Sucre para sorpresa de todos, Suárez es el autor a los 12 minutos ¿sí? cuando se suponía que Royal Pari iba, iba a pasárselo por encima al equipo de Sucre, equipo que también está muy comprometido, casi casi un poquito menos que Royal Pari pero también comprometido con el descenso, Suárez de manera inopinada pone el 1 a 0, ¿sí? 1 a 0 ganaba el equipo de Sucre y, claro, desconcierto total en la, en la gente de Royal Party. Pero fíjense ustedes, tempranito, iniciando el segundo tiempo, es a Correa. Cuatro sí. minutos del segundo tiempo. Eh, Correa que le hace, no a su ex equipo sí, pero... Eh, él jugaba en Independiente, te acordarás, ¿no? Correa, ah. sí, él era el goleador de Independiente, le hace al, al rival de su ex-equipo, ¿no es cierto? No es la ley del ex, pero bueno, por ahí algún parentesco <risa> hay. 49 minutos... El ex-clásico. El, el ex-clásico, ex exactamente. Cinco minutos, eh, cuatro minutos en realidad del segundo tiempo, Correa que ponía el 1-1, y enseguida nomás van a ver ustedes Orfano, Orfano que a los 65 eh, vuelca el resultado, ¿sí? Hace que el equipo de Royal Party pase a comandar el partido, ¿sí? Enseguida nomás van a ver ustedes el gol, Ahí, ahí lo tienen, minuto 65, órfano y el 2 a 1 a favor del equipo local. ¿sí? Y han valentonados 11 minutos. Ah no, después. Este, es, este es el que no vale, ¿sí? Este, este ah, gol es anulado adelantada. porque había una posición adelantada, ¿sí? Yo no sé si es el brazo o un tobillo ahí, no es cierto un tobillo, un talón, verdad, que inhabilita, sí. Pero bueno, en fin. Ahí está Ovejero reclamando, sí. Este gol que no se convalida, que no sube al marcador. Y enseguida nomás vendrá la respuesta, ¿sí? Aquí está, mira, este sure. es el gol de Orfano, ¿sí? A los 65, ahora tienes que ver el gol y tienes que ver que el árbitro convalide el gol en el bar ¿no? ¿Qué, claro. ¿qué trámite que es ese, no? ¿Qué trámite? Burocratizando el fútbol. Sí, demasiado, demasiado, además goles que son clarísimos, yo no sé ya para qué van a ese, a ese expediente, pero bueno, en fin, parte del, de la modernidad en la que estamos. De esta manera entonces se ponía 2 a 1 Royal Party, pero había un poquito más, ¿sí? la yapita que llegaría de la mano de Amoroso al minuto 76, ahí está 3 a 1 el resultado final del Royal Party Universitario. ¿sí? Vamos eh, por favor al siguiente partido. Este partido sí que fue tremendo, ¿sí? se jugó a casa llena, en el Gilberto Parada, en el estadio caldera, de, ¿no? de la Caldera del Diablo, qué manera de haber gente en ese estadio, impresionante, reventó el estadio de Montero, ¿sí? allí donde Guavirá juega de local, ahí está el técnico de Loco Soria, ¿sí? el técnico del equipo de Guavirá, pues eh, contarles que aquí... Eh, se suponía, ¿no es cierto?, que el que partía con cierto favoritismo. Aquí viene una, una tremenda complicación para el equipo de Guavirá, la expulsión de Ibáñez a los 21 minutos, imagínate, muy temprano, casi todo el partido lo jugó el equipo de Montero con un hombre menos. Aquí se salva, ¿sí? sobre la línea salvan, reclamaban que había ingresado la pelota, pero parece que el defensor evitó ¿no? que la pelota ingrese. Ahí está el técnico Sánchez reclamando. Eh, te decía, eh, fue sorpresivo, ¿no es cierto?, por cuando se suponía que todo daba para que el equipo de Guavirá haga valer la localía, A los 33, González hace este gol, ¿sí?, a los 33 del primer tiempo. Y, obviamente, pues, eh, alegría total de los hinchas de Oriente que viajaron hasta Montero. Y desconcierto entre los hinchas de Guavirá que están aspirando a que su equipo llegue, pues, a Libertadores, ¿no? Claro. no solamente a la Sudamericana. Así que, bueno, terminó el primer tiempo con esa ventaja para Oriente Petrolero. Y enseguida nomás eh, tras, la, tras el reinicio del juego Al minuto 9 Van a ver ustedes enseguidita nomás Figueroa sí Figueroa de Guavirá Marca el empate ¿sí? Ahí está Figueroa, reitero, minuto 54 Marcando la paridad Ahí está el gol El arquero no puede hacer nada Pasa delante de él Y la algarabía que se desata En las tribunas del Gilberto Parada Allá en Montero Esta falta, ¿sí? esta falta durísima Que hace que el árbitro eche a este jugador, Mercado, entiendo, Mercado, ¿sí? recibe la roja, minuto 63. Y ahí nomás, a cartón seguido, ahí sí que se le juntó la mala suerte al, al Oriente, ¿sí? le viene la expulsión y enseguida el gol. ¿sí? Este es el gol que marca Amarilla, minuto 65, y es el que pone la cifra definitiva al partido. Gran triunfo del equipo de Guavirá. Le gana Oriente Petrolero, que pues aspiraba a seguir prendido ahí, ¿no es cierto?, en la parte superior de la tabla y más bien se le arrima el equipo de Guavirá. Vamos a ver este otro partido que tiene ribetes de, de heroísmo, diríamos, ¿no? Ribetes claro. de heroísmo, el que se jugó otro, en Cochabamba. Otro partido con expulsado. Sí, pero qué, qué partido, ¿no es cierto? Qué partido para Wielsterman, para que jugó con, eh, con dos hombres menos. Terminó jugando con dos hombres menos. Y aún así, a pesar de toda la adversidad, ¿no es cierto? El primero Blumey no supo aprovechar. Fíjate esta chance que estuvo ahí cerquita a un pegó en el travesaño. Eh, decía la chance que tuvo el equipo de Tucho de poder aprovechar esa ventaja numérica, pero no lo hizo. Y claro, fíjate, ya, eh, y aquí viene lo heroico, ¿no es cierto? Resistir el partido con dos menos y en los descuentos, ya prácticamente en el final del partido, eh, anotar, ¿no es cierto? Esta es, eh, este es, este es la expulsión de Maxi Ortiz. A los ¿Sí? 32 minutos del primer tiempo. Exactamente. Ahí está. Esta es la primera expulsión que sufre Bilster. Maxi Ortiz se va. Se va a las duchas, ¿no es cierto? Eh, y, ¿sabes? Fíjate cómo es de curioso esto, ¿no? Del reglamento. Si era penal, no lo echaba. Como fue fuera, lo, lo, lo echó. ¿Sí? Es el reglamento. No, no me mires así, pero es el reglamento que quieres que haga. Yo no lo hice. ¿Siempre fue así? Eh, bueno, ahora con este tema del bar. ¿no? Ah, con el son, tema del VAR. Son, son las variaciones, ¿no? Eh, bueno, minutos después llegaría la expulsión de Tumiri, ¿sí? El, la segunda baja que sufrió. Ahí está. La segunda baja que sufre. Una jugada bastante parecida, ¿sí? Ingresando al área. Lo voltean al jugador de Blooming y aquí Bilster se quedaba con 9 minutos 56. O sea, ¿qué te digo? Tuvo eh, más de 40 minutos el equipo de Antelo para, para poder ganar, ¿sí? Y no lo hizo, no lo hizo. Impresionante. O sea, no puede ser que un equipo de 11 no le pueda ganar uno de 9. Claro. Es, es muy, muy raro. Bueno, aquí recordarán, hubo un clásico, ¿no? Que pasó eso, ¿se acuerdan? Cuando le echaron a, a Bolívar a varios y el Tigre terminó ahí... Terminó apretándolo a Bolívar, ¿no? Ahí terminó la cosa. Bueno, van a ver ustedes ya en los descuentos, insisto, va a haber una infracción en el área del, de Blooming, ¿sí? Y van a ver... ese Caliente, mucho más, Sí, sí, sí bastante. Partir. Mira, mira, mira. Es una mano, ¿sí? Una mano. Eh, bueno, para discutir, ¿no? Nos dirán, fue el brazo, no la tenía pegada, etc. El hecho es que se cobra el penal y Osorio lo transforma en gol. Sí, el colombiano Osorio marca al minuto 91. Un minuto de descuento, se acababa el partido y Osorio da este triunfo muy significativo, muy importante a Wisterman, sobre todo por eh, la sobre todo por las circunstancias en las que se produce justamente este resultado te cuento que la fecha se va a completar hoy con Independiente Petrolero Aurora se juega desde las 8 de la noche en el Estadio Patria de Sucre. O sea que la Ese capital es... estará, me imagino el estadio estará abarrotado Sí, supongo. esperemos que sí, seguramente el equipo de Independiente que también necesita alejarse de esa zona incómoda y por qué no discutir un poquito Sudamericana Vamos a ver la fecha que se viene, o tenemos posiciones como ustedes digan compañeros, quizás primero posiciones, eh, como digan. Ah bueno bien, lo dicho entonces, la fecha 21 se completa con este partido que se disputa esta noche a las 8 en el Patria el equipo de Independiente Petrolero recibe a Aurora, que viene haciendo una muy buena campaña el equipo Cochabambino. La fecha 22, atención, se inicia mañana martes a las 8 de la noche en Potosí Nacional recibe la visita de Palmaflor. Continúa el miércoles, ¿sí? El miércoles a las 3 de la tarde, Guavirá, Universidad de Vinto, Universitario de Vinto. 18.30 la U de Sucre recibe a Always, ojo, que si el Always quiere todavía tener alguna chance y ver qué sucede en el Clásico. ¿Verdad? Según ciertos resultados no es que está ya perdido, Ahora, si, pero la tiene difícil. Si el clásico empatan y, y, y Always tiene gana, que ganar. Arriba de nuevo, claro. Arriba de nuevo, ¿sí? La U de Sucre, Always entonces 18:30 y a las 20 habrán dos partidos. Dos partidos a las 20, eh, tendremos Blooming Royal Party y Strongest Bolívar, ¿sí? el, clásico, el clásico nacional, ahora que ha llegado el señor, le voy a, lo voy a pinchar de nuevo. El clásico nacional, gran clásico nacional Strongest Bolívar, miércoles a las 20. Todo proseguirá el jueves con tres partidos a las 3 de la tarde en el Tawichi Oriente Frente Independiente de Sucre. 18.15, Aurora recibe a Real Santa Cruz y se cierra a las 8 de la noche. Toma Yapo Bilsterman allá en Tarija. Tenemos la tabla de posiciones, ¿sí? Rapidito mostramos la tabla de posiciones, cómo ha quedado la tabla después de la fecha 21, ¿sí? Cuando todavía resta disputar un partido, el de esta tarde, allá en Sucre, ¿sí? Nos dicen, ahí viene Mira. la tabla justamente. Vean ustedes, eh, Tigre, puntero, 49 puntos. Segundo, Bolívar, 46. A tres puntos del puntero. Tercero está el Uruguay con 45. 45. 45. Cuarto, Nacional Potosí, con 36 Oriente Petrolero, quinto lugar, con 33 puntos. Guavirá, 32 puntos. Vilterman, increíble, estaba al final de la tabla y ahora un poquito arrimó arriba. Sí. 27 puntos y Aurora también con 27, pero con un partido menos. Que esta noche. Exactamente. Podría llegar a la los capital. 30, podría llegar a los 30 y superar a Birsterman, ¿sí? Y meterse en la conversación por Sudamericana, donde por cierto está. Vamos a la segunda parte de la tabla, por favor. Aquí viene ya el problema del descenso, ¿sí? Que esta no es la acumulada, pero eh, evidentemente muestra quienes están ahora mismo comprometidos con este tema, ¿sí? Palmaflor, que tuvo un notable descenso, ¿no? Después de haber hecho un gran campeonato en la, en la anterior gestión. Blooming, que está ahí, ¿no es cierto? Eh, tenemos a la U de Sucre, también eh, con 22, al igual que Blooming. Eh, 21 puntos tiene Royal Party, 20 tiene Independiente, Real Santa Cruz 19 con el triunfo del fin de semana y la U de Vinto tiene ahora mismo 16 puntos. ¿sí? Esa es la situación entonces.